Pues continuamos aquí en el stand del Canal 24 Horas en la Feria Fitur y en esta ocasión tenemos oportunidad de hablar con Manuel López, el expresidente de la aseguradora Intermundial. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntenos, eh, para empezar, ¿en qué consisten los premios de turismo responsable que han entregado en Fitur? Una buena idea de nuestra fundación de Intermundial. ...apoyada por Fitur y por el Instituto Tecnológico Hotelero... ...para destacar aquellas empresas... ...que están trabajando en pro de un turismo responsable y sostenible... ...y esto hay que ponerlo en valor... ...y ponerlo en valor es premiarlos... ...y hemos hecho cuatro segmentaciones... ...que son a los alojamientos, al transporte... ...a las empresas de servicios y a los destinos turísticos... ...y yo me entrego ahora a las siguientes preguntas... <risa> ...hablando de esos premios precisamente... <risa> ¿Quiénes han sido los premiados? Pues los premiados han sido Sol Melilla, que ha hecho eh, una este, bueno algo excepcional en Calviá y que ha trabajado en pro de una zona y que ahora todos los viajeros nos vamos a encontrar una mejor zona en Calviá, mejor tratada, más sostenible. Eso está muy bien. En Europa que ha hecho una fuerte inversión para tener cielos más azules y eh, precisamente para pesca, pesca tradicional, es decir, eh, una agencia de viajes que está a los pescadores tradicionales, les está dando la oportunidad de integrarse con el turismo ¿no? y es recuperar artesanía y es recuperar esto. Y por último, Cataluña. Cataluña eh, como destino que está trabajando en estos últimos 10 años en conseguir que un turismo más accesible y un turismo más sostenible dentro de la comunidad autónoma. ¿Un viajero responsable debe llevar seguro? Sí. Porque cuando uno está fuera debe de llevar dos cosas, seguro y ángel de la guarda, ¿no? Entonces, seguro porque pueden ocurrirnos algunas cosas que le podemos necesitar. Eres responsable porque llevando seguro vas a utilizar justo los medios médicos o los medios que necesitas de una forma responsable. Y también un poquito de ángel de la guarda, que ahora hablaremos, ¿no? Es decir, ahora nuestra actividad... Somos sometidos a algunos actos de terrorismo, sí. de fuerzas mayores, de huracanes, y todo eso hay que combinarlo estando protegido. Por eso es ser responsable es llevar un buen seguro. ¿Y qué tiene, qué tiene que llevar cubierto un viajero? Pues eh, yo creo que debe llevar siempre una conexión 24 horas de alguien que empiece a tutelar cuando pueda necesitar ...un problema de gastos médicos... ...hay que proteger también sus seres... ...cámaras fotográficas, ordenadores... ...hay que proteger también ahora... ...cualquier pérdida de servicios... ...que puedan tener, es decir, ahora... ...que además los viajes tienen más conexiones... ...los problemas aéreos... ...y también las novedades... ...que estamos lanzando aquí este año en Fitur... ...por parte de Intermundial... ...que es una garantía en caso de crisis... ...una garantía en caso de actos de terrorismo... ...y una garantía... En caso de fuerza mayor es que, vuelvo a decir, el ángel de la guarda tiene que acompañar ahí también. ¿Y cómo reclamamos ese seguro a la embajada? Bien, las embajadas nosotros ya coordinamos directamente cuando la situación es grave. La embajada hace una cosa muy importante, la embajada española, ¿no? Y el Ministerio de Asuntos Exteriores que es, por favor, si usted quiere ser un viajero responsable, tiene que viajar con seguro. Una vez así, le vamos a dar todos los servicios y nos vamos a coordinar. Cuando ha habido situaciones de crisis donde el Ministerio de Asuntos Exteriores ha enviado un avión, menos del gran tsunami de, sí. de Japón, los problemas que hemos tenido en Tailandia, coordinamos entre sector asegurador, Ministerio de Asuntos Exteriores, que a nuestros viajeros españoles estén bien protegidos. Y... Le animamos, te animamos a que, por supuesto, viajes y viajes asegurado. Perfecto. Bueno, pues seremos más responsables a partir de ahí ahora la hora de viajar. Muchas gracias por atendernos, señor López. Y nosotros continuamos aquí en el stand del Canal 24 Horas, en la Feria Fitur.